500.000 euros para apoyar actividades de la privada concertada, nos parece que desde la institución pública como un ayuntamiento es una prioridad política que nosotros en este caso no compartimos y no creemos que sea el momento de estar otra vez eh, desistiendo a la pública, que como bien decía mi compañero Pedro, durante esta época de pandemia, si algo hemos aprendido es que los servicios públicos, los de salud, los de educación, servicios sociales, son los que han estado en la primera línea. Entonces, creemos que este Gobierno efectivamente tiene una línea ideológica muy concreta que está plasmando en este proyecto de presupuesto.